Se así cala el sol. Debajo de ti descubro dolores. Algunos comieron de mí. Puedo ver en la noche cómo jalas las cosas Cómo como vas poniendo nombres a tu ansiedad barbárica te identificas con un animal nada es real para esto no existe un manual debajo de ti descubro una carta con lo que no quieres oír puedo ver eh. ¿Cómo vas poniendo nombres a tu ansiedad barbárica? Puedo ver en la noche cómo jalas las cosas. ¿Cómo vas poniendo nombres a... Hasta <risas> ahí llegamos justo.